Retomamos nuevamente la transmisión de ataque directo por la señal de tu zona X. Pedimos las disculpas pertinentes. Tuvimos un pequeño percance de último momento. Se nos había caído la transmisión, pero ya estamos acá. Estábamos conversando con nuestra invitada del día de hoy, la profesora de Unión de La Caldera y Alto Rendimiento Quilicura Paola eh, Mendoza. Estábamos conociendo sus orígenes. Estábamos conociendo eh, sus primeros pasos como entrenadora Y también nos estaba comentando Cómo separar roles En una realidad que en su momento Cuando ya estaba empezando sus primeras armas Les fue muy pero muy complejo en esos momentos ¿O no, profesora? Claro, pero al, al hablarlo de, de, de la complejidad Era un, un tema más interno propio ¿Ya? Porque extrañaba, por ejemplo, otras, otras situaciones cuando era jugadora y compañera de mis, de mis compañeras, valga la redundancia. Eh, entonces extrañaba más eso, fue como un tema más, mucho más personal. Porque como lo dije también en, en, en su momento, eh, las chicas, mis amigas, comprendían perfectamente bien eh, en qué estaban. Entonces en, ese, en, en esa parte no fue, no fue tan compleja. Pero en la interna, claro, tener que cambiar eh, ciertas... Eh, Situaciones eh, Tratar de que ellas en, en, en el camarín fueran fueran Muy unidas, sin yo y, Interponerme, porque tiene que haber Obviamente una brecha, una división Desde el cuerpo técnico al, al, al A las jugadoras Entonces por ahí eh, eh, Fue la experiencia Pero una experiencia completamente enriquecedora O sea, yo ya estaba Como un poco preparada para lo que venía Que era NFP, así que Muy agradecida de eso Aparte de comentar que eh, como equipo eh, no fue muy bien, o sea, llegaron jugadoras que, aparte de que las jugadoras que ya estábamos y era como la base, habían jugado, llegaban jugadoras que tenían el hambre igual que nosotras y, y lo que nos imponía igual la, la profe Pau en ese entonces, eh, sin recursos, sin nada, porque yo me acuerdo que llegaba con un carrito de supermercado, con las cosas y todo, eh, porque porque la cancha estaba por ahí cerca de donde ella vivía eh, por ahí cerca, entre comillas cerca eh, claro. así que nada recorría con el carrito de supermercado y entrenábamos y a pesar de que eran poco los recursos, siempre nos decía que el profesionalismo eh, se llevaba en la cabeza, po, que finalmente de ahí empezaba todo y por eso también empezaron a sumarse chicos a entrenar el primero fue el Nico, que es un amigo muy cercano mío y, y él me acompañó a entrenar una vez y le gustó los entrenamientos y se quiso sumar y, y la profe Pau eh, no tuvo problema en decir ya si quieres ayudar pero o sea tienes que comportarte como un jugador, pues, o sea somos, somos todos jugadores, no hay diferencias y afortunadamente los chicos que iban llegando eh, a, a, y llegaban a eso, a aportar Y no a minorizarnos O a creerse ellos el cuento de Porque, no sé, pues corrían más rápido Porque sí corrían más rápido Imagínate, nosotras teníamos en ese tiempo Yo me acuerdo que tenía como 21, 22 Y los chiquillos tenían 17 años 16 años, entonces imagínate Cómo corrían Y yo y yo recuerdo pesar como 15 kilos más, ¿cachai? O sea... Eh, no te creo no eso, sé, pues. de verdad No, de verdad sí. Pregúntale a la, a la profe Pau, igual Sí, sí, es verdad Sí, pues wow eh, De hecho, me, me hacía jugar de defensa lateral Y yo con ¿Ya? 15 kilos más corriendo Y yo tenía que seguir a un loco que... No sé, pues <risa> eh, Al Jordi, que era rapidísimo Era rapidísimo y, Sí, <risa> pues, el Jordi Yo me acuerdo mucho de eso Y tenía que seguirlo Y no importaba que yo no llegara y Fuera 20 metros atrás de él Así, onda, síguelo síguelo, no importa, y como que ahí me empecé a exigir más también y a entrenar, y creo que es lo que dice la, la profe Pau en este momento, eh, eh, o sea, en ese momento es verdad, por la interna de uno es difícil separarlo, pero cuando están los objetivos claros, tanto como para ella como para nosotras como jugadoras, eh, no nos fue difícil separar el rol de, eh, yo hasta ahora le digo profe Pau, ¿cachai?, Buenísimo. Siento que fuimos mucho tiempo eh, muy amigas, compartiendo carretes y todo ese tipo de cosas que comparten los, los amigos. Sobre o sea, todo en ese tiempo, cuando uno tiene 18, 19, uff. Uh. O sea, eso se llama netamente profesionalismo de parte tuya, Chilita, y para acá hablar de usted, profe Baoba, ya hablando dentro del aspecto interno. Pero ya continuando con su carrera, obviamente estaba el sueño de llegar de la NFP, lo logra, pero esta experiencia más de carácter amateur que usted sí. habla, saca lecciones positivas para su, su futuro como entrenadora. Sí, por supuesto. O sea, yo entré, mira, Voy a ser sumamente sincero con esto, yo entré en in INAF pensando que sabía mucho y me di cuenta que no sabía, o sea, tenía claro la parte amateur, tenía claro eh, eh, con, pues, tal vez el ojo clínico, que eso es una cosa sumamente personal eh, de los entrenadores pero conceptos, metodologías que fui aprendiendo y que quedé también impresionada yo la verdad que a mí me sirvió muchísimo, me encantó estar en INAF hubieron muchos ramos muy interesantes eh, otros, obviamente, que no, para rellenar seguramente, pero, pero no. Eh, mi experiencia de salir del amateurismo a, a nivel de entrenadora, o sea, en, en relación a los conocimientos, vaya, yo les recomiendo a todo el mundo, aunque se quiera dedicar al fútbol profesional o no, que se instruya, que, que se capacite, que estudie, sean cursos o una carrera, pero es pero súper genial entender conceptos y metodologías. Bueno, en ese caso, todos aquellos que estudiamos en Inap siempre sacamos alguna enseñanza y usted dice algo muy importante que te entregan herramientas y eso en lo personal también se lo concedo. Entregan herramientas que en la práctica sirven y me imagino que no, estamos todo bien, estamos todo bien en ningún Todo bien. No todo bien. ¿Estamos todos bien? ¿Me escucha, profe? Ahí, ahí. ¿Profesora nos escucha en estos momentos? Parece, sí, que, es sí, parece que, que es que audífono. ¿Me un, escuchas? Hay un percance con la profe Pau. Les recuerdo también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de... Zona X, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Zona X, nada nos calla. Y en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, Twitter, arroba bajo Ataque Directo. Y en nuestro fanpage de Facebook, Ataque Directo FM. Profesora Pau, ¿se encuentra en estos momentos? Acá estoy. Volvimos. Ahora sí, ya. Le estaba comentando que, de cierto modo, todos aquellos que estudiamos en INAP siempre sacamos cosas ricas, enriquecedoras, valga la redundancia, para... ...para nuestra vida profesional... ...y usted señala que... ...usted tuvo un aprendizaje muy significativo... ...¿qué profesores la influyeron en ese caso... ...para su carrera como entrenadora dentro de INAF? El profesor Waldo Balaguet... Eh, ...este... Your Bills... Eh, ...la profesora Rocío... ...si bien no me hizo clase directamente... ...pero tuve varias conversaciones con ella... ...porque sentía una cierta admiración... ...por su trabajo, por su trayectoria como futbolista y como, aparte en ese momento era la única mujer que estaba trabajando en INAF como profesora impartiendo una clase sumamente importante que era eh, micro ciclo estructurado y, y ella es bastante una buena profesora, así que ellos para mí fueron como ejemplo, me entregaron bastantes conocimientos importantes eh, que lo llevo a cabo hoy en día como entrenadora también eh, también el profesor en su momento baldito que, que me ayudó bastante eh, Benjamín Valenzuela que tampoco me hizo clases lamentablemente pero que también tuve una cercanía buenas conversaciones en, ahí en el, en el casino y uno de los profesores que, que es como mi papá por ejemplo académico que le llamo yo que es Edgar merino eh, él actualmente creo si no me equivoco es el rector de carrera eh, y él Genial, aunque sea un ramo que no tenía nada que ver directamente con, con el campo de juego, pero es un grande de, de, del fútbol, un amante del fútbol tanto como muchos de nosotros. Perfecto. Chicas. Sí, profesora. Sí. Eh, bueno, le quería consultar, eh, que nos contara un poquito eh, cómo, cómo fue el proceso para estar en Unión la Calera. Entiendo que, que, que bueno... Fui partícipe de eso eh, en, en la primera Academia de Unión Española. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia previa a, a saber si es que entraba o no a, a NFP. Bueno, al penúltimo año de la carrera de entrenadora en INAF, este, uh -huh. comencé a buscar oportunidades para poder estar en el fútbol profesional, ya fue, fue sea de ayudante o de preparadora física porque ya lo era en ese momento. Entonces golpeé varias puertas de equipos femeninos eh, y, y lamentablemente no tuve ninguna respuesta eh, eh, o alguna posibilidad. Entonces antes de, de salir de la carrera dije bueno, estoy aquí en el momento preciso y voy a comenzar a armar un proyecto para, para llegar a NFP. Investigando, descubriendo cosas, ¿cierto? Este, bueno, me vengo enterando que a en NFP solamente podíamos entrar como un equipo federado. ¿ya? Entonces tuvimos que que buscar equipo, y ahí es donde con la profe Carla nos reunimos para hacer este proyecto, y empezamos a golpear puertas de equipos que no tuvieran la rama femenina en, en ese momento constituido y participando. Así que estuvimos en primera instancia con Unión Española prometiéndonos un año completo de que íbamos a estar, que era la idea, entonces formamos una escuela, una academia de fútbol femenino. Eh, lo realizamos, nos fue bastante bien, siempre dijimos que este proyecto iba a ser para llegar definitivamente a, a la competencia en fp pasó el año y lamentablemente en Ano Díaz que estaba en ese momento de gerente no no no no resultó simplemente nos patearon la pelota eh, no nos quisieron pasar la pelota mejor para jugar, mejor dicho así que empezamos a golpear otras puertas y yo me anticipé también yo iba, ya íbamos a entrar el 2018 y en el 2017 decidí comenzar a golpear puertas también dos dos meses antes eh, de que supuestamente con Unión Española íbamos a entrar a en NFP eh, vimos varias opciones hasta que llegamos a Calera, llegamos a Calera y Calera justamente ese año eh, el cuerpo técnico, las personas que estaban encargadas de Unión la Calera Femenina que estaba ya en Calera eh, se bajaba de la organización, o sea se bajaba de la rama femenina y no había nadie que se hiciera cargo, justo llegamos en ese momento en esa instancia el protector eh, Aldo, no me acuerdo el apellido Chanampa. Chanampa era el entrenador de Calera De ese momento eh, Y él empezó a buscar otros rumbos Obviamente, otro, otras oportunidades Y él se fue a Santiago Morne Y dejó Calera ahí sin la participación Sin la organización, sin nada Al enterarme yo de eso, golpeó la puerta Hablo por teléfono, investigo un poco Quién eran las personas encargadas En ese, en ese momento era Martín eh, El gerente El que hace poco renunció a, al, al directorio de NFP estaba ah, perfecto. Que efectivamente sí. Sí. entonces Martiris fuimos diván. para allá claro fuimos para allá y fuimos eh, con Carla eh, golpeamos la puerta nos abrieron nos sentamos y dijimos mira sabes que yo quiero representar a Calera pero tengo solo una petición que es la que es que me quiero llevar a Calera Santiago tengo todo tenemos cancha en ese momento nosotros pagamos Éramos la Academia de, de Unión Española Y se pagaba una mensualidad Obviamente para poder existir Pagar cancha, entrenador, etcétera. La idea era que con las muchachas Le planteamos lo siguiente Nosotros vamos a llegar a primera división Pero el primer año vamos a actuar como académica ese era, el, ese era el punto ¿Por qué? Lamentablemente yo también me dejé guiar Por muchos comentarios O cosas que me decía el resto No te van a ayudar No te van a ayudar No te van a dar nada Solamente el nombre Entonces solamente pide el nombre No pidas nada más No pidas Plata, no pidas nada Porque hay muchos, muchos equipos en ese momento Que nosotros Y tal vez peor, por mucho tiempo Entonces nosotros también ingenuamente Yo creo que ahí nos equivocamos un poco y lo reconozco Fuimos y pedimos solamente el nombre con la ilusión De estar en ANFP Porque personalmente para mí era un objetivo súper claro Hace mucho tiempo Teniendo esto vale, claro Y con para la todas jornada, las que la estábamos ahí yo creo claro, claro, con la categoría adulta y con la categoría 17 Que estaba súper claro Porque acá la comunicación y la claridad y la verdad Era... Era lo más importante que había que cuidar para este proyecto, sobre todo cuando había dinero de por medio, de parte de las jugadora. Entonces llegamos, eh, Martín nos dijo que sí, perfecto, no hay problema, llévesela a Santiago. Así que el primer año no hay ninguna discusión en relación a de que ellos debieron o no debieron darnos apoyo económico o administrativo. Nosotros fuimos y lo aceptamos, ¿ya? ingenuamente o asertivamente lo hicimos pasó el segundo año eh, y ya se nos estaba prometiendo ciertas cosas en el 2019 entonces perfecto pero ahí hubo un cambio sumamente radical de, en la interna de Unión La Calera estos nuevos dueños los argentinos los Pini eh, al parecer uh, no los Pini que tienen una historia dentro del fútbol chileno uh, increíble no sé qué, qué palabra utilizar pero no eran medios extraños la cosa es que Cambiaron de gerente cuatro o cinco veces durante el 2019, 19, sí. no, 18, perdón. No, 19, 19. Entonces siempre nos pateaban la pelota una y otra vez, una y otra vez. Nosotros seguíamos en competencia, seguíamos con las carencias económicas, la jugadora estaba pagando por jugar, o sea, eh, era muy difícil sostenerlo, eh, invertimos mucho dinero nosotras, yo personalmente, llegó ayuda extra también, pero no era suficiente, si lamentablemente no es suficiente. Cuando el club no te ayuda, nada es suficiente, excepto que alguien quiera tomar las riendas administrativas 100% y eh, darnos todo lo que necesitábamos. En fin, claro que Entonces, sí. hasta que llegó Tomás Roca, que es el actual gerente. Eh, estuvimos hablando a finales, porque ya a finales como que se estableció un poco la gerencia de Unión La Calera. Con Tomás Roca hablamos por ahí, por tal vez agosto, septiembre creo. Este, proponiéndole la idea de que ya en 2020 teníamos que nosotros tener ayuda económica, porque contándole toda la historia, le propusimos, eh, le enviamos una propuesta, eh, le teníamos infraestructura, imagínate, nosotros habíamos gestionado infraestructura, habíamos gestionado estadio para hacer de local, de cancha, eh, te juro, oye, nosotros entrenamos en plazas cuando no había canchado, por ningún sí, motivo no estaba, no había para pagar, listo, vamos a entrenar acá, vamos a entrenar a la plaza y punto. Eh, llena tu barro no, del... de sí, claro. en la plaza, tirando un huevo arriba ahí. Claro, teníamos varias opciones. Al final, mucha gente nos fue conociendo. Empezamos a mostrar nuestra historia de a poco y así empezamos a conseguir ayuda. Y hoy por hoy, no pagamos ninguna cancha y podemos entrenar en recinto eh, que cumples con las condiciones. Tener una cancha para hacer de local, eh, tener auspiciadores hasta el día de hoy. Pero a pesar de todo eso. Gimnasio. Las chicas sí, ¿verdad? Teníamos un gimnasio igual que podíamos ocuparlo Que eso nunca sí. habíamos tenido nosotras po. como claro. Yo personalmente nunca había asistido como a un gimnasio en un equipo entonces claro. Y eso lo gestionaron ustedes a, a pesar de eso, seguían las muchachas pagando Y hasta el día de hoy siguen pagando Ajá. A lo mejor no pagan una mensualidad pero tienen que pagar su uniforme, y a lo mejor el uniforme no le vale lo mismo, pero tienen que, no sé, eh, los, los, los elementos para kinesiólogos, todo ese tipo de cosas que ya lamentablemente nosotros personalmente no lo podemos sostener y nadie creo que lo pueda sostener. Eh, entonces, cuando le enviamos esa propuesta a Tomás Roca, que fue... A, todo lo demás, pero se bajó a una cantidad inferior de 800 mil pesos, con lo cual es perfecto wow. ya, a, a nada, perfecto sí. no a nada, ahí vamos a, a, a jugar igual y va todo, a jugar ¿no? claro, y, igual a jugar y todo y viendo también la realidad de otros clubes y no eres, no es una realidad que solamente sí, bueno. digamos nosotros nos conformamos esa fue la verdad, dijimos bueno, queremos seguir, tenemos que un plantel este 2020 que, venía, que viene está muy bueno tenemos oportunidad, sobre todo que otros otro equipos ya habían bajado su, su rendimiento En cuanto a calidad de la jugadora por los cambios Que jugadoras se iban para allá viendo todos esos aspectos, todos esos temas teníamos un plan, tenemos, perdón, no teníamos, tenemos un plantel que sí puede pelear perfectamente El subir a primera tanto eh, con la ayuda de la 17 y la adulta Porque son puntajes ponderados uh -huh. Y aquí estamos en estos momentos Entonces cuando nos bajaron esa cantidad de dinero Nosotros dijimos extraordinario Yo puse en las redes sociales, por fin no hablábamos de cantidad, ahora lo hablo porque para que ustedes lo entiendan para, para en, 800 mil pesos con, igual, claro, igual es mucho es claro. mucho Oiga, profe, eh, bueno, siguiendo con este periplo que usted nos comenta en base a su historia con Unión La Calera, que tuvieron que golpear puertas, que tuvieron que pedir el nombre, que tuvieron que conseguirse cancha, gimnasio, equipamiento, dinero, que tuvieron una pérdida monetaria también en su momento, obviamente usted tiene un staff con el cual ha trabajado durante ya más de dos años y tengo que hacerle la pregunta. ¿Cómo es trabajar con la profe Carla Ravera en el cuadro de Unión de La Calera? Tenía que hacerle esta pregunta porque si Carla también me imagino que es un factor preponderante en este trabajo que usted ha realizado. Claro, no mira, peleamos mucho, nos odiamos, yo creo que. No, es mentira. No, es, es, es que, que, que hemos sabido que, es que Hemos aprendido juntas, la verdad, en esto. No hemos equivocado juntas, hemos aprendido juntas, hemos acertado muchas cosas juntas. Aparte, este, este proyecto no es algo a la ligera, es algo sumamente sentimental a esta, a esta altura. Cuando algo lleva un esfuerzo sobredimensionado, sobre si se puede decir, y tal vez con ingenuidad, que muchas veces las personas creen que somos... Hay mucho sentimiento en esto. Eh, con profe Carla siempre estamos capacitándonos. Tenemos una comunicación sumamente genial en relación a nuestro a nuestro trabajo y el sueño que es el fútbol femenino y, y, y entregar un granito de arena de arena para esto. Ella de hecho yo creo que es mucho más profesional y mucho más metódica. Eh, a mí me ha ayudado mucho. Yo he aprendido mucho de ella. Eh, yo soy un poco más desordenada, un poco más impulsiva. Entonces ella es la, la que mamá. también me dice voy a ver. Que pasa acá, tranquila y yo también la empujo a que ella sea mucho más apasionada de lo que eso lo demuestre, así que genial, yo creo que me saqué un 7 teniendo una compañera, creo que la jugadora, nuestra jugadora eh, cuentan con un equipo de trabajo maravilloso no tan solo Carla eh, mis entrenadores de la 17, Álvaro Sebastián el entrenador de la categoría sub-15 este, Carlos, eh, más eh, Camila Vargas y Michelle, eh, no sé, extraordinario. El año pasado teníamos a Sara, que era nuestra kinesióloga, una profesional de lujo. De eh, hecho, todos, todos somos, creo que, profesionales que, que, que tenemos capacidad, porque lo más importante es que tenemos ganas de aprender. Tenemos ganas de capacitarnos, tenemos ganas de, de aprender del uno, del otro, de los errores, de las aceptaciones, de estudiar, de capacitarnos. Entonces, creo que vamos por muy buen camino. Si lo único que nos falta es. Con, es esa estrellita, ese club, Unión La calera, como la parte administrativa, los dueños, digan ya, esta gente, vaya así, podemos confiar en su trabajo, por lo tanto podemos invertir en él. Invertir en ellos. Claro, así que yo creo, y, y lo digo en todas partes, mi equipo de trabajo es maravilloso. Imagínate si tuviéramos recursos, creo que podríamos romper eh, cualquiera. Re recalcar nuevamente eh, un poquito que, bueno, todo ese equipo de trabajo eh, como dice la profe Paola nos sacamos el sombrero con ellos porque son siempre están ahí, constantes sus equipos han, han crecido la sub-17, ah, la sub-15, bastante eh, bueno, y recalcar un, un ámbito que ellos han trabajado mucho tiempo de hecho desde enero, sin recibir nada a cambio, ningún sueldo por el tema que, que Paola te contaba de, de, la, de, de la promesa y por, por estallido, por virus el, la conexión con, con ULC quedó ahí, así que no, no supimos nada más de eso, 800 mil pesos entonces nuestro equipo ha estado trabajando sin recibir sueldo y aún están ahí, eh, creen, creen en el proyecto eh, Jorge, que es un chico también que se ha preparado en el ámbito de preparación de, de arqueras eh, entonces, felicitarlos a ellos y y, y esperamos, con, con todo esto que, que hemos logrado, gracias también a la radio, que ha sido algo súper importante para, para nuestro equipo, eh, llegar a más, más gente, que más gente conozca tal vez esta historia. Y, y realmente, como dice la profe, esa estrellita, o que, o que el club tome, tome esta responsabilidad. Porque es su responsabilidad de, de mantener un club femenino como, como corresponde. Y ahí a lo mejor tirar la, orejita, la oreja más bien dicho a ANFP, porque tampoco hay una, un buen manejo y una exigencia de, de parte de ellos para con los clubes, entonces estamos, estamos como en medio de eso y ANFP no exige, el club no mira porque nadie le exige, entonces eso es súper lamentable, pero nosotros tenemos siempre la, la, el pensamiento positivo y la energía de que, que esto vaya mejorando y aparte, eh, destacar también el apoyo de otros equipos, que, que en este último tiempo hemos tenido algunos acontecimientos y hemos recibido ese apoyo tanto del cuerpo técnico del equipo como también de las mismas jugadoras. Sí, eso yo es quisiera, verdad. Escúchame, Chirita, te sorprende el paso. Yo quería sumarme a lo que dice Carla y también nosotros como programa lo hemos visto y quiero dar las gracias públicas al profesor Claudio Quintiliani porque me escribió en la interna y esto, perdón que me adelante pero tengo que decirlo a nombre sí. del programa me escribe en la interna, me dice Gonzalo tengo una camiseta para regalar de Palestino para el programa en la época que el cuadro del futsal fue a Copa Libertadores Yo le dije, profe, yo creo que lo mejor es que se la demos a las chicas de Unión La Calera Para que la rifen Y el profe dijo, ningún problema Ayer me escribió el profesor de Fernández Vial, José Luis Espinosa ¿Sí? Muy agradecido No tengo nada, pero nada, nada malo que decir de ellos Se han portado un 7 con el programa y también con ustedes eh, Bueno, él nos dio una noticia que va a donar una camiseta para la rifa de ustedes Y esas son cosas lindas Y de verdad... Yo a nombre de la radio estoy muy honrado Que ustedes sean parte de nosotros Porque La historia de ustedes es muy similar a la nuestra Y creo que El coincidir camino Ambos nos hemos beneficiado satisfactoriamente Nos hemos unido más Y, y eso lo ha visto reflejado a la gente Y eso igual es muy bonito Es muy romántico Y la idea que eso se vea reflejado también Con logros que tarde o temprano les van a llegar Sí, es verdad, yo me quería sumar un poco a las a la palabras igual de la profe Carlita, que eh, como jugadora, eh, viéndonos en el ámbito de que no le pagan a los profesores, de que finalmente ellos, tanto como nosotros hacemos la pega gratis, eh, eh, no sé, qué más que hacer la pega gratis, más que querer tener algo, porque al final siempre vamos a hacer nosotros las cosas por pasión y por el amor que le tenemos al deporte que practicamos, tanto como las profes eh, que nos quieren entregar un poco el conocimiento o la forma o la identidad de juego. Eh, nosotras tratar de captarlo, de plasmarlo en la cancha, pero es difícil cuando cuando no hay recursos, cuando veis que hay compañeras que se van porque no hay recursos, porque tenéis el plantel casi casi armado y se van dos, tres, cuatro, y que finalmente son buenos aportes porque se van a equipos buenos también, y también... Eh, proceso, eh, eh, perdón, no se escucha muy bien. Proceso, sí, dale. El famoso proceso no se puede cumplir, o sea, al final termina siendo tu trabajo arruinado ah. Eh, por, por la partida de jugadoras que son claves En muchas funciones que tú le puedes que se, dar, que, o se puede dar. La confianza, que se da la confianza Y que se va formando finalmente un equipo Porque para formar un equipo Tú tenés que conocer a tu compañera, ¿cachai? Para, eh, como jugadora estoy hablando yo Como jugadora yo tengo que cachar Que mi compañera, no sé, le acomoda más... Eh, eh, controlar con la pierna derecha que con la izquierda entonces quizá el pase va a ir más dirigido a esa pierna cuando estemos jugando porque cuando estáis entrenando es otra cosa pues tenéis que entrenar si sí o si sí las dos perfiles pero cuando estéis jugando tenéis que tener tomar decisiones rápidas eh, tener ya la idea de juego clara y eso no lo tenéis con todas las jugadoras que van a entrenar ...porque finalmente siempre va a ser un plantel el que, el que le da el, la confianza a la profe... ...que es el plantel que entra, más las jugadoras que están afuera esperando su turno... ...que eso es el, en la banca, entonces son todas esas jugadoras las que tienen que estar cohesionadas... ...y es difícil cohesionarlo cuando, insisto, cuando no tenéis como eh, algo que ofrecer también a esas jugadoras... ...cachai, sino que ellas tengan que dar cosas para el club eh, jugando y siendo buenos elementos... porque eh, jugadora jugadoras, no sé, son que, buenas jugadoras, pero que no tienen quizá eh, eh, el, el objetivo, la pasión que tiene uno, que ya, no sé, pues yo ya tengo 28 años, como les comentaba ayer, eh, esa pasión de querer quizá estar con el equipo que lucha que, con el que empezaste y lograr algo, pues, porque de eso se trata, tener eh, esto se trata de, un, de procesos, el fútbol es proceso, lo, los equipos eh, eh, logran algo después de cierto tiempo, pero de cierto tiempo todos juntos, o sea, no te podéis bajar del barco, tenéis que seguir ahí, y eso es lo que cuesta mantener cuando no hay un apoyo o, o detrás, ¿cachai? No hay financiamiento detrás y, y más lo que tenéis que hacer tú y es como más gastar y ver que los profes también están a la deriva y que eso tampoco es justo, pues, ¿cachai? Exactamente Finalmente Oye. los profesionales merecen más Exactamente Oye, Chilita, Carlita, profesora Tenemos posteos de nuestras, de nuestros auditores Tenemos tremenda sintonía el día de hoy Agradecemos aquello Nos escribe Solange, Tania, Gatica, Marín Saludos, siempre oh. en mi corazón oh, Acá oh, nos escribe aquí, aquí nos escribe Lisa. Andrea González, felicitar a ustedes como programa, gracias, y a la profesora y a la chela, cuídese mucho, esperamos vernos pronto también nos escribe el profesor Mauro Reyes un tremendo abrazo y todas las buenas vibras en el camino del fútbol a la gente de Unión La Calera, muy buenas personas cuando jugaron contra Unión Española el año pasado entregando valores y profesionalismo a las jugadoras y su trabajo, felicidades y acá tenemos una pregunta de nuestro amigo Carlos Rojas, también entrenador del cuadro Club Atlético Central y también parte de este proyecto que tenemos también con Ataque Directo en conjunto que es Red de Entrenadores Formativos. Dice lo siguiente para la profe Pau. Profe, en Calera les pidieron resultados, siendo que no tenían los recursos necesarios para conseguirlos. En base a eso, ¿cuáles eran los objetivos de los dirigentes caleranos para el fútbol femenino? No, no, nada, no hay una comunicación profesional con, con los gerentes de Calera, absolutamente nada, es como, bueno, aquí tienen el nombre, confiamos ciegamente Participen. en ustedes. o sea, yo pude haber dejado la patada con Calera, yo pude haberlo hecho horrible, y eh, no había nada que me castigara o nada que me, que me insultara a mí, o sea, me me llevar a, a, a, a tener algún tipo de sanción, porque no en este momento no hay ningún documento oficial, ni siquiera un contrato nada, entonces me, me entregaron el, el, el proyecto así a ojos cerrados, tome, hágalo, porque la verdad en ese momento ya, mucho menos el interés, ahora en el año 2018... 2019, ahora por el tema de la selección y todo, claro, ahora se está dando a conocer eh, el fútbol femenino mucho más, sobre todo bueno después de este retrocedo un poquito en el tiempo de la lamentable administración del señor Hadwe, que, que, que íbamos así con el fútbol femenino, pero luego creo que se gastó la plata en el ascensor, no tengo idea, que hizo una NFP, parece. Entonces ahí se fueron todos nuestros recursos y volvimos a bajar. Entonces estaba muy mal... No, no las pescaron en eh, nada, ahora hay un poco más de dedicación de algunos clubes con otros equipos Pero con profe, nosotros, nada Profe, eh, con eso, eh, volviendo a ese tema también y comentarle a mis compañeros Que eh, la Conmebol y, y a la gente también en la casa Que la Conmebol también le exigía a Unión La calera Para entrar a la Copa Sudamericana un equipo femenino en competencia Entonces, eh, al, ver, al ver el apuro nuestro eh, como dijo la profe Pau Anteriormente también Y nosotros quizá pecar un poco De la ansiedad de querer representar al, A un club eh, en, en ANFP Y en primera división Que estaba en, en ese tiempo eh, no, no le tomamos el peso a eso A la importancia que también nosotros teníamos Como club femenino eh, Dentro del club masculino Para ellos también poder participar Entonces sí. Quizá eh, eh, eh, también ese valor eh, al fútbol femenino, eh, no sé, po, eh, eh, darle más ese valor al fútbol femenino, que nosotros igual somos importantes dentro de eh, el, la cabeza que es el fútbol, que es la Conmebol, que tenemos, o que por lo menos le exigen, Solo que aquí la NFP No es la que le exige al club Que es como la NFP la intermediaria De la Conmebol aquí en Chile pues. Entonces ahí eh... Hay algo sumamente importante En relación a eso Que no hay ningún ente regulador o fiscalizador eso, Que eso. juegue eh, ciertas Multas o ciertas sanciones Para los equipos que incumplen Con esa condición de Conmebol Que, que para el año 2020, 2021 Y a todos los equipos federados Masculinos tienen que tener su rama femenina eh, con una infraestructura, obviamente, eh, correspondiente para, para, el, para, para participar, para el personal, cimenta, eh, un cuerpo técnico eh, eh, remunerado, jugadoras también con contrato, tal vez esa parte específicamente no es muy eh, esencial para la CONMEBUL en estos momentos, pero sí que tengan la rama femenina, pero eso no ha pasado 100% y no se ha cumplido, porque no existe alguien que regule esa e, e, esa esa situación. Y lo Lo Disculpe que me interrumpa, y en base a lo que usted comenta, Conmebol envió una carta en donde va a ser una donación a las fundaciones eh, a las federaciones bendigo en donde se tiene que repartir equitativamente los dineros para el fútbol femenino para las ramas juveniles y eso tendría que ser regularizado debido al coronavirus. La FIFA va a ser exactamente lo mismo y no está regularizado ni siquiera en Estados Unidos, siendo que las futbolistas de Norteamérica son las campeonas mundiales y ganan mucho menos que los varones, que los varones no tienen ni siquiera un mísero logro a nivel mundial y las chicas sí lo tienen. imagínense Claro, no, lo imagino. Es que aquí viene otra situación es la que yo te, la que yo quiero comentar y lo que yo entiendo y observo y veo. El fútbol femenino aún no, no, no, no es una industria, el fútbol masculino sí. Ya es una industria a nivel mundial, eso lo tenemos claro todo se mueven uh -huh. millones de pesos, muchas transacciones, muchos pases, eh, puf, hay un montón en, entre los auspiciadores, todo este tema del marketing, la gente que se mueve en eso. Cuando el femenino se transforma en eso, hay una vuelta de dinero por la inversión, porque es una inversión hasta el día de hoy, es un gasto para muchos, pero cuando claro, eso se transforma sí. en inversión, esto sí va a cambiar. Y ha ido cambiando y hay personas que hacen esfuerzo para esto. Nosotras mismas, nosotros mismos como Unión La Calera, como Vialo, como muchos otros equipos, hacen un esfuerzo por amor y pasión y, y lealtad al fútbol. Faltan recursos, pero para obtener recursos tú tienes que también vender. ¿Y cómo vendes? Si no entra nada, los estadios sí. se tienen que llenar Pero ¿cómo lo haces? Bueno, que la tele te muestre entonces Que el empresario se atreva a, a gastar y, y, y, y vender a la jugadora En términos de, de imagen, en términos de sociales Que es sumamente importante porque el fútbol es social Eso jamás se tiene que ir de, de, de, del lado del fútbol De ahí vienen prácticamente todos los jugadores y jugadoras extraordinarias Del barrio y la parte social es sumamente importante pero acá es súper, súper, súper relevante el apoyo económico. Y el apoyo económico no da NFP, porque NFP juega, o no más bien juega, sino administra los recursos eh, de FIFA, de Condevole, este todo su, su tema interno ahí. Pero acá, por ejemplo, el CDF. El CDF tiene que invertir en el fútbol femenino. Imagínate si CDF invertiera en el fútbol femenino. Pero realmente. O partidos preliminares, en los partidos eh, de los varones, de la adulta. Eh, Tener un campeonato mucho más Más, más, más, eh, más competitivo ¿Y cómo competitivo. lo haces competitivo? Es la única forma de invertir De que el cuerpo técnico reciba el dinero que corresponde Una infraestructura que le entregues algo a la jugadora A lo mejor no una millonada de plata Pero que le entregues algo La seguridad de que pueda estudiar tranquila O la seguridad de un, de un tema laboral O un sueldo, ya mínimo que sea Pero un sueldo para que se dedique 100% a esto Profe. Y realmente el fútbol femenino sea competitivo Tanto en la primera... A, o como en la eso, eso, Santro... Quisiera, disculpe que la interrumpa Quisiera hacerle un alcance respecto a eso O una pregunta más bien ¿Qué le parece a usted el tema de la ponderación De la sub-17 con la adulta? ¿No cree que también eso buena era de Falta de, de Quizá de competitividad Buena pregunta Chilita, buena claro. pregunta Sí, tiene que ver con lo mismo, mira, yo entiendo por qué razón yo puedo entender por qué sí. razón lo han hecho, por qué, qué es tema ponderado y eso, yo lo, yo entiendo la razón Porque hay que potenciar el, la 17, porque la 17 se dejaba mucho de lado, esa es la conclusión que llegó a FP para tener esa la, la explica explicación del campeonato No, y, y porque tampoco o sea, quieren invertir porque punto, significa un campeonato aparte Claro y la inversión de las lucas, y pero eso era lo que ellos comentan y lo dicen Nosotros es tenemos claro. siempre claro lo que acabas de, de decir tú, Chelita Que el tema claro, es un campeonato aparte, entonces hay más inversiones hay, hay más dinero que gastar, etcétera A mí no me parece, a mí no me gusta Pero es lo que hay, es lo que acepté y es lo que voy a competir Bien, ahí está estamos, Y es lo que estamos iguales pero, de todos los equipos Claro, pero yo no, no me gustaría, yo quiero un campeonato distinto Yo no quiero, por ejemplo, que la primera vez se divida en zonas Recién el año, este año, la, la primera A no se divide en zona y pueden viajar de extremo a extremo compitiendo con todos los equipos. La primera como debería vienen, ser. Claro, sí, como yo debería quiero, viajar, ser ser quiero viajar en avión a Portomona, competir dos días antes para prepararme en una cancha y luego competir con mis jugadores. Y tal vez sí, venirme después del partido no hay problema. Pero quiero viajar dos días antes para yo establecerme, eh, adaptarme, descansar sobre el viaje, así como lo hacen los equipos profesionales. Pero para eso hay que tener dinero. Y Exacto. en FP en estos momentos... No ha entregado mucho recurso porque seguramente bueno. tienen otras prioridades y tenemos que crecer de a poquito, o sea, de muy poquito vamos creciendo. Y nosotros entonces, ayer con, bueno, la, chilita, y nosotros ayer con la chilita estábamos hablando al, estábamos hablando al respecto de... FP. Bueno, renunció Sebastián Moreno, bueno, algunos profesores del fútbol femenino señalaban que había hecho aportes, particularmente en lo que es la selección nacional femenina, ahí Chelita también dio su punto de vista al respecto, pero creo que Julio va a ser bastante clave, no solamente para el fútbol profesional masculino, sino que también para ustedes, porque vamos a saber quién va a ser el representante del fútbol nacional y cuál va a ser el plan de trabajo que va a tener para todas las ramas de fútbol a nivel nacional. Y hay que tener mucho ojo en, en el candidato que va a presentar Mira, los, equip exactamente, los equipos respectivos. Se habla de Marcelo Sala, se habla de Abumor, se habla de Juan Tagle, se está viendo gente de, de otros equipos también las irregularidades también que existen en la forma de votar, o sea, en fin, hay un cúmulo de cosas que se tienen que solucionar, entre ellos la realidad que viven ustedes. Claro, sí, fundamental, mira, independiente de, de, de, de la persona que llegue, porque hay muchos nombres como dices tú, yo hasta el día de hoy, de hoy no sé quién está realmente capacitado para dirigir a NFP, la verdad no lo sé, no te mentiría si pesco un hombre, Marcelo Sala ya, porque me llega tal vez un poco el amor por lo gran jugador que fue y lo que me hizo librar como jugador, pero más allá de su parte administrativa que ha hecho con Temuco, eh, con el equipo que tiene, maravilloso, pero hasta ahí. No sé más allá de fondo qué tanto va a apoyar a la, a la femenina. Ahora hay que también arreglar la masculina con los con los con los equipos de de, las, de los cadetes, los inferiores, un, la, las selecciones sub 20 sub 17 masculina que tampoco hay un extraordinario trabajo. O sea, Exactamente. No, no, hay Exactamente. algo fundamental y digamos que no la femenina está en el laón final, pero claro, pero la masculina igual tiene sus problemas de, de de formación y también tiene que ver con recursos, eso es claro. Sí. Ahora, dónde destinarlo y cómo destinarlo. Lo importante es que la persona que llega a NFP sea súper clara y entienda que tiene que ser un profesional. ¿En qué sentido? Tú eres presidente de ANFP, o sea, eres presidente y tienes que aportar y hacer crecer a todas las categorías de ANFP. Sí, sí, sí. Obviamente que el primer, los primeros equipos son los que se, se llevan mucha más eh, gloria porque son los que son los que donde se saca más plata, donde hay más inversiones, donde hay más fichaje, donde se mueve más dinero. Pero es súper importante entender de que tiene que ser presidente para todo, no solamente para un sector. Para el femenino, igual. Y si a ti no te gusta el fútbol femenino, a la suerte, tú eres, eres presidente de la no, NFP, no O sea, no puedes ser presidente que del fútbol. Claro, tienes que ser presidente, exacto, presidente del fútbol, del fútbol no de los, de los equipos adultos. No de los equipos masculinos. Eh, exacto. lo otro importante es que tenga apoyo. Si teniendo apoyo, el tipo puede tener muy buenas ideas y va. Genial, pero el tipo puede tener muy buena idea y si no tiene apoyo, no tiene entonces aquí hay un trabajo sumamente integral de ellos mismos como directorio. En primer lugar, ser súper claros, eh, hablar de plata, porque no puedes hablar de plata como corresponde? Decir esto tenemos, esto no tenemos y con la realidad, no escondernos. Yo creo que aquí hay un problema súper básico que es la lealtad y la verdad frente, frente a las personas. Nosotros quedamos ignorantes en muchos temas eh, en cuanto a financiamiento y, tipo, y, y cosas y leyes porque no nos explican. O sea, tú vas a una reunión y no te explican, o sea, te dicen todo lo que tú puedes entender Porque tal vez, no sé, te pueden tratar de tonto, hasta no lo sé Pero te tienen que explicar y si es necesario explicar las cosas con pera y manzana, bueno, explícala Así todos vamos a entender y todos podemos apoyar y todos podemos apoyar, aportar Pero si vamos a estar guardando ciertas cosas por recelo o por, o por egoísmo o, o qué sé yo Quizás tanta cosa así no vamos a salir adelante, así que lo único que espero es que la plata importe menos que el bienestar del fútbol eh, nacional, eso es lo que espero que tenga claro el presidente que llega que tenga los pantalones o el cinturón bien puesto y, y sea claro, o sea, soy presidente de la NFP y del fútbol no de ciertos sectores, ni de lo que me convenga o no me convenga, tiene que convenirle al fútbol en general, tanto masculino como femenino Carlita Rivera, la escuchamos pues sí, hace rato ahí, no, no quería interrumpir del todo porque estaba interesante ahí eh, bueno, esta conversación, eh, quería apuntar lo siguiente, yo creo que, que el punto clave en, en esta situación del por qué, fútbol todavía no es un, o sea, por qué el fútbol femenino aún no es una industria o no hay tanto apoyo económico, eh, creo que es, es la parte de los derechos de formación, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, porque siento y, y hay o está ese vacío, no, no existe eh, ese, ese estatuto en, en, en las bases, donde diga que existe el derecho a la formación Por tanto, entre comillas No hay un interés de potenciar A la misma vez a las ramas femeninas Porque al fin mm. y al cabo A los clubes les interesa ganar De una u otra mm. forma Necesitan eh, ganar dinero Y si al final el fútbol femenino no les va a dar dinero Muchos Muchos lamentablemente No lo aportan, no lo apoyan Entonces volvemos a, a depender como yo lo he dicho varias veces, en reiteradas ocasiones, volvemos a depender de la voluntad del presidente, de la voluntad del dueño, de la voluntad de este, porque al final el fútbol no les da nada a ellos, y si no les da, no les va a importar. Porque no ellos son va a empresarios, la mayoría de los, de los dueños claramente son empresarios, sociedades anónimas, entonces no, no, no veo cómo les va a interesar, a menos que exista esa voluntad, como dice bien la profesora, que que cuando llegue el presidente, que, que tome el rol en julio, realmente eh, dirija y, y presida para todo el fútbol en general, y que se puedan hacer esos cambios en las bases, que creo que ahí está el, el gran error y sí. el gran problema. Sí, estoy muy de acuerdo con usted, profesora que... La verdad que se le entrega muy poca importancia, un aspecto súper importante, Dentro ya hablando de cancha, hablando de, de De contenidos, de conceptos El tema de la formación Imagínate, si ya nos, nos vamos directamente a la cancha Lo que es el fútbol como tal Tenemos una generación dorada, femenina y masculina Coincidentemente, son los dos y están en la misma Obviamente distintos niveles, pero están en la misma parada, o sea, ¿qué es lo que viene después? Cuando se termine la generación dorada Y la generación dorada femenina o masculina ¿Qué es lo que viene después? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué hay? Bueno, nos equivocamos en la base pues. Si la base no está bien pavimentada ¿Cómo carajo vas a poder construir coincido algo? Coincido con usted, coincido Coincido plenamente Entonces, por ahí parte todo O sea, idealmente Ojalá que la persona que llegue se preocupe más de la base Está bien, ya nos va a ir mal O sea, no nos va a ir bien después con la masculina Es súper difícil, seamos súper honestos Nuestros jugadores ya están en su época de... Bueno, siguen siendo máquinas, eso no, no, no lo podemos negar. Pero ya les queda un par de años y listo. Veamos que nos venga, nos va claro, a costar, claro. listo. Bueno, pero inver, invertamos a largo plazo. El punto es tener objetivos a largo plazo. ¿Para qué? Para que a mediano plazo vaya dando resultado, dando resultado. Y en un momento nos convirtamos realmente en un país futbolizado y profesional. No pichanguero. Eso Sí. Y antes de antes de continuar Tenemos que pasar a nuestras redes sociales Y a nuestros auspiciadores Tenemos el siguiente posteo de Jocelyn Cortés Saludos a la gran Profe Pau Mujer poderosa, multifuncional No solo profe de fútbol Saludos Carlita y Chelita Les enviamos familia Cortés Aguirre Besotes de la Agus Damari Flores, hola soy Laliz Saludos a las profes Buena. y Chiquita gracias por creer en el fútbol femenino Y por creer en cada una de las jugadoras que seguimos adelante junto a ustedes Y muchas gracias Aguante. por su apoyo en estos momentos difíciles Son grandes Aguante. personas Luz Aguante. Mireia del Grado Blanco Saludos profe Paola y Carlita También nos vuelve a escribir Aquí nos escribe la capitana Camila Ignacia Vargas Tenemos tremendo equipo, lo lograremos La galera y acá también nos escribe Joana Margarita Rubio. Saludos, Chelita. Te adoro. Eres la mejor. Y el profe Mauro nos escribe nuevamente. ¿Creen que en el fútbol femenino exista mayor posibilidad de técnicos nacionales para asumir proyectos y liderar equipo? ¿El fútbol femenino tiene capacidad de dirigir después en fútbol de alta competencia en el masculino? Buenas preguntas. Te las vamos a dejar bueno, para después porque tenemos que... Vamos a dejarlas para después porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores partiendo con nuestros amigos de Newbleprint. Las mejores tacitas, también implementos ya sea como llaveros, porta Reloje. eh, relojes, también tenemos eh, llaveros. En fin, que tengan relación con el fútbol y en el tenis lo puedes encontrar en Nuble Print. Visítalos en su Instagram, arroba nubleprint y escriban a Eduardo Asensio, que es el dueño de esta pyme que es el whatsapp más 569-6692-7829 así que agradecemos a New Lebrin y a nombre del programa le queremos dar las gracias por el tremendo set de la selección chilena que compartió sí. para la rifa de Marisela que se la ganó una de las chicas de Unión La Calera sí. en la rifa bueno, sí. así que muchas gracias a la gente sí. de New Ring por jugársela por el fútbol femenino También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco Que también ahí nos estuvieron escribiendo en la interna Dándonos las gracias por la tremenda eh, presencia que hubo en las redes sociales Con un premio que ellos estaban brindando para el Día de la Madre Que eran una gift cards para aquellas eh, participantes que querían un cambio de look y les fue bastante bien. Ellos son de la zona de Iquique, ellos quedaron de cuando ya se arregle esto, van a venir a Santiago y ahí le harán un new look a todas las panelitas de ataque directo fútbol femenino. A todo esto les doy las gracias a Loret, porque gracias a Loret llegamos a esta tremenda eh, salón de belleza eso, ellos son y pero ahí estaban haciendo sucursales en Santa Cruz, pero por debido al coronavirus no pudieron llegar por ahora a la región metropolitana. Para más información pueden escribir al WhatsApp arroba eduardo-coafor o al WhatsApp más 569-576-58109. También saludamos a la gente de Indumentaria Deportiva Coru que también hizo un tremendo aporte para... La rifa de nuestra compañera Marisela Chilita Pérez. Ellos tienen Morral. una pyme que están dedicada a la indumentaria deportiva, venta y confección de indumentaria deportiva, como bien señalaba, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros. Y también van a ser la, el sponsor en la indumentaria deportiva del primer equipo de Unión La Calera. Para más información, visítelos en su Instagram, arroba Deportes Corur, o pueden escribir al WhatsApp más 569 9927 También la mejor agua purificada la puedes encontrar con nuestros amigos de Aqua Antu. pueden tener su despacho gratis por toda la región metropolitana. Eh, recargas de bidones por 3 mil pesos, cuatro recargas en adelante, 2.500 pesos. Pueden hacer sus pedidos en el Instagram arroba aqua.antu o al WhatsApp más 569 cuatro 6740. Ahí Bastián, que es el dueño de esta pyme, se va a contactar con ustedes. Una agua sabrosa eh, que tienen ellos, que también se la ha jugado por el fútbol femenino, lo cual agradecemos de todo corazón. Y ya volviendo a la normalidad, vamos a tener ahí nuestro guioncito en los estudios de Tu Zona X. También este datito es para nuestro DJ Fakir, que está a cargo de la puesta en escena, un amante del café. Saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero, tienda online dedicada al café. Tienen productos que están relacionados con el café, como chocolate en cacao. También tenemos café en grano, también... Elementos para poder preparar tu, tu café y te quede cada día sabroso, y también cuadros con granos de café para que tú puedas adornar tu pieza, tu oficina o lo que tú quieras. Para más información, visítalos en www.pasarcafetero.com, al Instagram, arroba pasar.cafetero o al WhatsApp, más 569-7955-4102. Y aprovecho de saludar a. Uno de nuestros nuevos auspiciadores que es Planeta 7, que es una tienda online que está dedicada a la venta de indumentaria deportiva, para mayor información se pueden contactar al Instagram @planeta7-spa o la página web wwwplaneta y respecto a este auspicio, mi estimada Carlita, tenemos una información muy importante relacionada al cuadro de Nueva Calera que ya adelantamos algo el día de ayer. Sí, exactamente. Bueno, eh, comentar que gracias también a, esta, a este programa hemos logrado bar, varias ayudas y hemos sellado también una nueva alianza eh, en, a, en el ámbito de la difusión con Planeta 7. Así que ahí lo estamos anunciando ahora. Eh, es una tremenda noticia para nuestro equipo porque, como, como lo señalo, vuelve, eh, volvemos a reiterar que necesitamos mayor difusión y Planeta 7 se la va a jugar en sus redes sociales, en su página web. Con, ...con esa ayuda en el ámbito de, de reconocimiento y difusión... ...y posteriormente eh, esperamos cuando ya hemos pasado esta, esta crisis... ...este esta tema de, del virus... Eh, ...podamos también firmar otras cositas eh, importantes para, para nosotras... Que, ...que nos va a venir bien, así que eso es una buena noticia... ...tenemos un nuevo colaborador, Planeta 7, que nos colabora en la difusión... ...así que le agradecemos eh, a Manuel en este caso... Que, que lleva este proyecto, así que un gran abrazo para, para ellos, y síganlo también para que conozcan sus productos, ellos venden mm -hmm. eh, eh, materiales deportivos, eh, balones de fútbol, así que bien, bien por ellos, bien por nosotros, mm -hmm. bien por la radio, así que vamos sumando mucha más ayuda. Y también... Y esto lo quiero mencionar ahora Tenemos otro auspiciador que se la va a jugar con nosotros Ayer vieron el programa que realizamos junto con la chilita Les gustó, dijeron queremos bueno. colaborar, queremos ser parte de Y son los amigos de Foodshop Foodshop que es una tienda online que vende camisetas de fútbol profesional Y también algunas camisetas Thai Y para mayor información ustedes pueden visitar su Instagram Arroba foodshop.scl Ahí estamos viendo algunas indumentarias Ya sea de Universidad de Chile, de River Plate Del Inter de Milán, del Manchester United De las selecciones Así que ellos nos van a aportar indumentaria Ay, Todos bien. los meses para hacer sorteos Y también tenemos una noticia Con relación a Unión La Calera. Carlita por favor, con estos pisadores Exacto, exacto eh, Bueno, eh, Fucho también eh, nos, nos comentó Nos vieron ayer Logramos también esta alianza y ellos nos van a colaborar con un nuevo premio para la rifa que estamos realizando para Valentina Romero. Ellos nos van a donar una camiseta. Esa camiseta va a ser la elección de quien gane eh, eh, esta rifa. Así que yo creo que es momento de recordarla. Vamos a aprovechar de recordar esta campaña que estamos haciendo con, sí. con la rifa para nuestra jugadora. Que lamentablemente sufrió un accidente eh, de tránsito. Eh, ella ya está operada, está en casita, de hecho ya lleva dos sesiones. Rehabilitaciones. de recuperación. Exacto. Eh, vamos a recordar eh, la cuenta y el mail para que la gente pueda unirse. De hecho, eh, vamos a aumentar eh, 50 números más porque ya nos han sumado varios, bueno, se sumó este, este nuevo premio, así que se suman 50 numeritos más para el total de 250. Ya llevamos alrededor de 170 aproximadamente. ...230-388-9... ...repetimos... ...17-230-388-9... ...a nombre de Camila Vargas... ...el email es el siguiente... ...Camila Ignacia Vargas... ...1989... ...arroba punto com... ...en el asunto cuando usted... ...que con, con Camila... ...va a poner el número que usted desea... ...ya, así que creo que ahí las imágenes... ...nos pueden apoyar más adelante porque también sale el número específico para que puedan comunicarse con Camila y nos puedan colaborar, ya, así que tenemos una nueva meta, tenemos 50 numeritos más, eh, y suerte, y vamos a nombrar los premios en total, ya. Sí, eh, tenemos la camiseta de ULC, que va a ser firmada por las muchachas, tenemos el horno microondas, tenemos el balón de tenemos, eh, se me va uno, eh, los guantes. la casita y los guantes Wemul, exacto, y la camiseta que, su, que se nos sumó hoy Así que eh, dejamos toda esa información, ahí está apareciendo eh, el flyer con el número de Camila Y nada, a participar, eh, a colaborar y le damos mucho ánimo a, a Romerito Valencia. que, que ah, cool, Aguante, exacto, está Aguante y de esta lesión Sí, acordemos también que está lo de Fernández Vial la camiseta que nos va a enviar el profesor José Luis Espinoza firmada por las jugadoras del cuadro Vialino y la camiseta de Palestino en Copa Libertadores Futsal gentileza del profesor Claudio Quintiliani. la quería ofrecer para el programa pero decidí Vial. amablemente por supuesto entregarla para esta noble causa que es la rifa del cuadro de Unión La Calera, así que Muchas Exacto, cosas lindas eh, están pasando Lo cual nos alegra Para esos dos premios nuevos, Gonzalito va, Tenemos un nuevo plan Y lo más seguro es que hagamos una especie de subasta Así que ahí vamos a, dar, vamos a ir dando la información Cuando ya terminemos bueno, esta rifa Vamos trae, a ir dando que, la información sumo, Para subastar las camisetas Tengo una bomba Y lo tengo que decir La profesora Fernando Pasa nos acaba de escribir Me sumo con cinco sesiones de entrenamiento personalizado Para que lo anoten en su rifa Buenas, gracias Peña. Gracias, Fer, ya lo, lo voy a anotar aquí, aquí, de inmediato. Muchas gracias. Vamos a sumar entonces a las sesiones. Así que no, yo igual me pone bastante contento porque cada día van saliendo cosas en pos del equipo y, y la idea es sumar, la idea es sumar, sumar, sumar. Ya, retomamos el programa, tu, tu, tu, agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores, gracias por el apoyo que siempre nos brindan a nuestro espacio y también al Club Unión La Calera Habíamos dejado dos preguntas en el tintero, las voy a leer nuevamente que es del profesor Mauro Reyes ¿Creen que en el fútbol femenino exista mayor posibilidad de técnicos nacionales para asumir proyectos y liderar equipos? Y, ¿creen que el técnico que se dedica al fútbol femenino tiene capacidad de dirigir después en fútbol de alta competencia en el masculino? Se las dejo, muchachas. Profe. Eh, escuché todo cortado. Ya, voy bien, de nuevo. No, por favor. La pregunta es, ¿creen que en el fútbol femenino exista mayor posibilidad de técnicos nacionales para asumir proyectos y liderar equipos? Y la otra pregunta que tiene relación con lo mismo ¿Creen que el técnico que se dedica Al fútbol femenino tiene capacidad De dirigir después en fútbol De alta competencia en el rango masculino? Yo creo que las capacidades están eh, A mí me sorprende Mucho de pronto que haya tanto Este Entrenador extranjero No es que, este, no es que quiera limitar La entrada a nuestros colegas Extranjeros a a, a, a trabajar acá con, con equipos nacionales, porque obviamente nos entregan cultura deportiva de otros países y uno aprende, etc. Pero tenemos una casa de estudio que, es fina, que se prepara, que es especialista en, el, en preparar eh, profesionales para el fútbol eh, tanto femenino como masculino. Bueno, no sé si tanto no femenino, es femenino, femenino. ¿sí? porque más masculino la verdad. No es hay femenino. algo explícitamente que, que, que, que, que prepare, debería haber alguna, alguna malla o algún ramo. En relación al fútbol femenino específicamente, yo creo en Inaf, eso es lo que falta por ahí. Y también un, eh, un, un tema que es la psicología aplicada al fútbol, creo que también es importante desarrollarlo un poquito más eh, específico por ahí. Eh, pero sí hay, yo conozco, yo tuve compañeros también que eh, eran bastante buenos y tenían las capacidades al menos para el masculino, para el fútbol nacional de tercera, segunda, primera. Eh, pero no entiendo qué, qué, qué pasa por qué no, no se está dando la oportunidad ahora tenemos por ejemplo un técnico que ha tenido bastante éxito a nivel nacional que es Bozán, no sé si lo ubican que actualmente creo que está en el norte eh, no me acuerdo en, qué la Serena. en La Serena él me hizo clase eh, y, y, y fue hecho estudió en Inaf se preparó y todo y fue un, un muy buen estudiante de hecho por eso está donde está, es muy metódico muy, es muy mateo eh, pero tenemos, yo también tuve compañeros súper entregados a la carrera, con mucha proyección, pero no los veo No los veo, no veo equipos dándole la oportunidad, buscando eh, profesionales en INAP, por ahí yo creo que hay que, que hay que mejorar eso Y sí, creo que existe capacidad acá, tenemos, tenemos Aparte hay mucha gente que quiere especializarse y seguir capacitándose, existe, ahora eh, hay que creer, la gente, los dueños de los clubes tienen que creer en, en lo nacional. Bueno, también veamos otra cosa, que la mayoría de los dueños de, de los clubes nacionales también son extranjeros, así que por ahí puede ir también ese tema. No sé, ahí tiene. Sí. Hay... Sí. respecto a la, a la otra pregunta, eh, la, la que hacía ahí, no recuerdo el nombre, pero hacía ahí la pregunta y decía que eh, usted cree que lo eh, ¿Los entrenadores del fútbol femenino estén capacitados para más adelante entrenar fútbol masculino así como de alto rendimiento? Los entrenadores... Porque de fútbol femenino. Esa era la segunda pregunta. ¿Los entrenadores actuales de fútbol femenino podrían tener las capacidades para dirigir un equipo masculino eh, de alto rendimiento? Sí. Sí, yo creo que sí tenemos. Por ejemplo, hay un caso particular que tal vez no es un equipo que está en primera ni segunda, pero está en tercera, que es el entrenador Claudio Quintiliani, que tiene las capacidades, la experiencia de dirigir tanto femenino y masculino. Y tiene un carácter pesado, no es que sea dócil en cuanto al trato, no, no, no me refiero a un trato descortés o, o grosero con sus jugadores, es exigente. jugadores, pero es fuerte, exigente, es, exigente, es duro, es tajante. Eh, vamos, te habla la verdad, si te duela no te duela, ya es otra cosa Pero te habla las cosas como corresponden y bastante duro, tal vez como la vieja escuela Pero él no le gusta lo profesional, él siempre lo dijo acá en el programa cuando lo entrevistamos con Carla Que a él le gusta más lo amateur y el femenino a claro, muerte pero está completamente He hecho, le pasó... capacitado Sí, para... claro, pero él, por ejemplo, para mí está capacitado para, para, para estar más en lo profesional. Si bien tal vez el equipo de tercera en el que está no es un 100% profesional por muchas eh, condiciones, pero le exige tanto como le podría exigir a un equipo de segundo o de primera. Ahora depende también, el rol es muy importante, yo creo, en un entrenador con un cuerpo técnico idóneo para poder trabajar con equipos eh, eh, de, de competencia. ¿Me entiendes? Mm. O sea, ahí está el punto, tener un buen equipo de trabajo, un equipo técnico fiel, leal, mm. mm. con la misma mm. idea, con la idea súper clarita para desarrollarlo. Un director técnico solo, no, olvídate, se lo come cualquiera. Tiene que tener atrás un buen kine futbolizado, mm. un, un preparador físico que entienda exactamente lo que tú necesitas y lo que quieras y que tu idea de juego esté involucrada también en la preparación física, eh, el ayudante técnico, el que graba los videos, la tecnología. Entonces, si tenemos todo eso... Yo creo que sí tenemos, pero hay que, que Realizarlo, porque tenemos, que, tenemos que hacerlo Y tenemos que tener la oportunidad también eh, Lo, vos... Un buen punto el que, el que toca la profe ahí El tema del equipo que hay detrás De un, de un detepo Creo bueno, que es quizá... una cosa importante, ¿eh? vienen equipos extranjeros o extranjeros y no exigen o exigen ciertas cosas al, al, a la parte administrativa del club a, a quien la van a dirigir. Y mm. hacen caso, o sea, para, yo quiero no. esto y tú voy a tener tanta, tanto, tanto, tanto, mi cuerpo técnico vale esto y esto y yo quiero esto porque con mi cuerpo técnico lo hago bien. Entonces, Exacto. claro, el tipo va a tener lo más probable es que éxito. Pero es porque también eh, se le obedece lo que él está requiriendo para poder desarrollar mejor su perro lo objetivo. Claro, mm, bueno, pero acá, parece el Producto Nacional tenemos que, que por favor pedirlo y muchas veces se nos niegan esos tipos de recursos para poder tener un plantel, un equipo, un cuerpo técnico que está a la altura de las exigencias que, que es el, el equi los equipos de alta competencia. Sí, en base a eso la profesora, disculpa Calita, en base a eso la profesora Fernando Paso hace la siguiente pregunta, si a usted le gustaría dirigir, más adelante claro está, primera división masculina. Yo quiero todo, yo quiero todas las experiencias que mi carrera me pueda entregar. Eh, gracias a Dios he estado en la formativa También he estado en la masculina A nivel amateur eh, Con categorías eh, de cadetes Categorías juveniles y adultos eh, No he tenido una mala experiencia De hecho al contrario Porque puedo incluso ser un poquito más fuerte En ese sentido De pronto con la Con la con el fútbol femenino Hay que tener un poco más de cuidado En relación a, a tratos o, o cómo llegar a la jugadora con muchas cosas fisiológicas Muchas cosas que solamente Nosotros las mujeres entendemos Y yo creo que que en eso tenemos que trabajar igual eh, intrínsecamente como, como deportistas pero sí yo, me falta por crecer mucho mañana no, imposible, el próximo año imposible, creo que un poquito más madura en el sentido profesional con más experiencia, con logros tal vez eh, si llegara esa, esa alternativa a mi vida eh, insisto bueno, recíbeme con este equipo de trabajo que tengo atrás eh, y tiramos para adelante y cuáles son los objetivos profesora eh, para tener resultados. Durante todo este tiempo que ha estado con ¿Me escucha? ¿Sí? Eh, con respecto, bueno, a este tiempo que ha estado en calera, ¿usted ha recibido alguna otra oferta de algún otro equipo en este tiempo? Mira, la verdad que sí. Hay algunos equipos profesionales que, o sea, federados que ya eh, eh, que van a entrar en competencia ya este año y van a entrar. Eh, me llamaron antes, eh, pero tuve que rechazar también este eso, esa oferta, bueno porque una no me entregaba lo que yo les pedía y otra que con calera ya teníamos un trato bien importante. Eh, entonces sí, tu, he tenido ofertas el año pasado y hoy día, eh, este año también lo he tenido algunas conversaciones no muy concretas la verdad porque lo que pido y lo que necesito no, no estaba a la mano en ese momento, así que no pudimos llegar a nada más, eh, pero siempre también hay una, una cartita bajo la manga por si tal era no resultaba, entonces por ahí, tan, uh, uh. no tan solo por, lo, por las ofertas que me llegaban sino también, también por, lo que, por lo que yo buscaba por lo que busco a, a, hasta hoy y también hubo otro equipo que, que tiene proyecciones con el femenino súper importante que estuvimos hablando antes que le pasara todo esto, que era Rodelindo ya estábamos a punto de... de hecho faltaba una semana, dos semanas para iniciar con ese proyecto eh, y bueno, se cayó <risa> vamos a ver qué pasa si, si, si, si se retoma pasando esto ya el próximo año, no lo sé pero gracias a Dios y ahí me siento muy halagada también y muy afortunada de que sí, sí hemos tenido. Eh, yo he tenido algunas ofertitas por ahí y, y eso me hace sentir muy... Y eso también eh, refleja un poco eh, el tema de, de el trabajo que usted hace con, con la jugadora, eh, con su cuerpo técnico, la cohesión que se ve eh, en eso, pues de afuera, de afuera lo digo porque también a mí me han llevado comentarios muy positivos del grupo humano que existe en Calera y de cómo, cómo se ve que trabajamos. Exacto, de hecho gracias al proyecto de Unión La Calera una vez fuimos a hacer un partido amistoso a Quilicura con la rama femenina de Quilicura eh, y ahí estaban a cargo otros, otros entrenadores de ese proyecto de Quilicura de alto rendimiento y sin querer queriendo eh, les arruchamos el piso, pero sin querer queriendo, porque pasó... Pasó un tiempo eh, Al parecer ese equipo no resultó El equipo de trabajo y me llamaron Y yo dije, bueno, me llaman Pero me llevo a mi gente Y gracias a Dios hasta el día estamos ahí Vamos a ver eh, Qué evolución tiene ese proyecto eh, Que es muy bonito En un sector, eh, es más un tema social Pero que lo queremos llevar a, a, a, a objetivos claros Como por ejemplo alimentar equipos De tercera división Con los jugadores con los, jugadores y jóvenes que tenemos, también la femenina, eh, ahí estamos formando algo y eh, son equip eh, jóvenes, niños bastante jóvenes, entre 15 eh, 18 años hay muy pocos que tienen 20, entonces la mayoría está en su etapa y son jugadoras ¿eh? yo creo que si no pasaba esto ya teníamos jugadores en ciertas ligas de tercera o, o ya a otro nivel porque hay jugadores bastante eh, importantes, con mucha con mucho futuro Así que ese proyecto es el de alto el club. rendimiento aquí ¿Sí? Exactamente, alto rendimiento, Exactamente. Okay. eso mismo le iba a consultar Ya en base a eso, obviamente, eso, es otra experiencia y otra y otro tipo de trabajo, me imagino, que el que tiene que hacer ahí Porque también está mostrando chicos que podían tener posibilidades para mostrarse una división ya más de carácter amateur En desmedro, obviamente, de unir la carrera que un trabajo ya más de carácter profesional Siendo que en claro. el concepto, entre comillas, están Amate, pero es un trabajo netamente profesional. Exacto. Eh, y, y, da, y también recordemos que, eh, eh, o sea, yo lo, lo que le quería preguntar, profe, era, eh, no sé, si quizás invirtieran más en, en nuestro proyecto y todo, usted hubiese tomado el proyecto de alto rendimiento que le cura, porque finalmente ahí también... Eh, eh, reciben remuneración y todo. Claro. Eh, por eso le pregunto, porque eh, al quizá tener todos los fondos en Calera, yo quizá apostaría que porque se hubiese quedado ahí totalmente enfocada en el trabajo nuestro eh, profesional, por decirlo claro, de cierto. Absolutamente. Me encantaría vivir de mi trabajo y del proyecto, de uno de los proyectos que amábamos amamos, que unió en la Calera. Eh, nos encantaría y eso de hecho no es un, no es un sueño, realmente es algo que merecemos y, y, y que debemos tener, pero estamos trabajando para eso, o sea, a poquito. Y el tema del, del, del proyecto de alto rendimiento Quilicura, gracias a Dios, siempre me dieron las facilidades para poder compatibilizarlo. Eh, a todo esto, en el proyecto de alto rendimiento Quilicura, el equipo masculino es del profesor Sebastián Acevedo, que es el entrenador de la 17. Él está trabajando Perfecto. conmigo y él es el encargado estratégico, estratega, perdón, de, de, de ese equipo Yo obviamente lo ayudo, me, me preocupo de ciertos detalles Pero me preocupo más, más de los detalles de las planificaciones, cómo llevarlas, de la parte logística eh, De ese tipo de cosas para poder desarrollarlo Pero me dieron la facilidad, al igual que fue lo de Rodelindo También me dieron para que me calzara el tiempo para poder estar, o sea bien Parece que les gusta cómo estamos haciendo la pega ¿Cómo Y les tra... gusta la yo lo puedo claro. llevar a cabo Entonces igual trato de ser súper responsable eh, En eso Y súper metódica Aunque me cuesta un poco la verdad Porque yo de repente eh, La improvisación táctica de pronto es lo mío Porque a veces no resulta algo Y en el momento vamos a cambiar esto y listo Y lo hacemos pero eso me ha llevado también a, a salir del paso y a tener, gracias a Dios, buenas oportunidades, de hecho, lo digo abiertamente, sin bueno. este trabajo de alto rendimiento ah. equilibrado, eh, estaría, no sé, en estos momentos muy, muy acomplejada, pero bien, bien hasta ahora. Me imagino. Eh, un par de preguntas ya, porque nos queda poquito tiempo, nos escribe acá el profe Carlos Rojas, dice, para ambas, profe, para usted, profe Pau, y para ti, Carlita... ¿Dónde ven a Unión La Calera Femenino en tres años más? Obviamente con ustedes como cuerpo técnico. Yo personalmente tengo un sueño y lo he, lo he cumplido a cabalidad hasta el día de hoy. Que era llegar a primera y convertirme en entrenadora profesional y aquí estoy. Ahora eso ya, ese sueño se transformó en la realidad. Ahora sueño con, una, sueño con tres copas. yo de hecho. Pero hay dos que puedo conseguir con, con Unión La Calera que es una nacional y una internacional. Entonces vamos a trabajar para eso. Nosotros yo creo sinceramente que este año nosotros podíamos en el 2021 ya estar en el primero Yo con lo que teníamos daba por, por partido a partido obviamente, viendo todo el, el cuidando lesiones porque eso fue un, un tema de los sí. años pasados, eh, viendo todas esas cosas teniendo lugar. Trabajar mucho también con la estrategia Con los puntajes, con la 17 O sea, los dos equipos estaban para poder subir la, la cohesión Claro, entonces yo creo que entre años más Podemos estar perfectamente si sí, Con los recursos necesarios Y que todo valga, vaya saliendo como corresponde Y al menos no, no tener a lo mejor La cantidad de dinero que, que realmente deberíamos tener Pero sí tener una ayuda considerable Para poder nosotros elegir a la jugadora Punto número uno Para poder negociar Acá porque las ambiciones son importantes Y que esa persona crea no solamente en la parte Sentimental de lo que hemos hecho Sino en la parte también de la ayuda que se le debe Entregar eh, a la jugadora El apoyo como jugadora Para, poder, claro, para que nosotros podamos Trabajar <risa> bien nuestro proceso Y que el proceso lleve a Que llegue a tener Un, un buen final como es eh, Llegar a una semifinal O a una final, que eso ya para mí es importante Porque las finales siempre son Partidos distintos es otro partido, completamente distinto Pero trabajar para llegar a las instancias Y, y mostrar nuestro trabajo O sea, mostrar a nuestras jugadoras Que, que nuestras jugadoras salgan que, que empiecen a salir y no solamente El club, sino a, a nivel nacional Sino a, inter, a nivel internacional Nosotros queremos eso La única forma de hacerlo, obviamente, es que lleguen recursos Pero sí me veo a Calera Estando peleando eh, en, en, en finales En semifinales eh, Con nuestro equipo pero para eso, insisto, necesitamos uh, seguridad para nuestros jugadores, para que se queden con nosotros. Perfecto. Esta pregunta se la hemos hecho a toda la gente que tiene relación con Unión La Calera, porque obviamente nosotros contamos con su apoyo, claro está, y también nosotros le brindamos el nuestro. Eh, ¿Cuál es su percepción con respecto al apoyo que medios independientes como el nuestro le brinden visibilidad a su equipo? Ustedes vamos a poder lograr muchas cosas más, muchísimas cosas más eh, Creo que ustedes son el ejemplo de lo que realmente se tiene que hacer En, en tanto en el aspecto, en este, en este caso, en el, en el fútbol Creo que ustedes son, son la base importante de poder sacar los proyectos adelante desde una base Entonces tener el tiempo necesario, dedicar tiempo a conversar A, a, a saber la historia Visibilizar, visibilizar. Vamos a esto qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos, es súper importante, entonces, creo que ustedes y todos los medios que están trabajando en, este, en esta forma, en este formato, con esta idea clara de apoyar a los equipos, no chicos, porque los equipos chicos yo creo que no, que tiene que ver más con equipos que no son eh, bien administrados por sus propios clubes, que no tienen los recursos necesarios ni importantes para desarrollarse de mejor manera. Creo que ustedes son la clave para que esto... Esto salga adelante Tanto para el fútbol, tanto para los auspiciadores Las empresas, la, mi, la microempresa o, el, o las pymes que están apoyando y ayudándonos Nos vamos a ayudar entre todos en el fondo Todos nos vamos a ayudar Y ustedes son el canal para hacerlo Así que por mi parte muchas, muchas, muchas gracias No, al contrario Yo a nombre de la radio soy un agradecido Porque dimos justo en el clavo con tremendas chicas Como el caso de la misma Chilita, la Denise, que también tiene su colaboración con su equipo femenino, para qué hablar de la profe Carla, que la profe Carla ha sido un tremendo aporte para nuestro programa, y bueno, de mi parte ustedes saben que el apoyo está, es lo que puede ayudar, ahí voy a estar, porque es lo menos que podemos hacer, y no solamente con ustedes, sino que con todos los equipos de carácter femenino, que cada día sigan apoyando nuestro espacio y esto obviamente lo hacemos con mucho cariño porque también queremos aportar nuestro granito de arena y en base a eso no vivir cosas que está pasando en Estados Unidos y lo que escribió recientemente Fernanda Pinilla en sus redes sociales que a pesar que está jugando en España está en la incertidumbre, está en el caos y no es la idea, o sea... Eso también desnuda lo que está pasando a nivel internacional con el fútbol femenino y son las cosas que se quieren evitar de alguna u otra forma. Claro, sí, sí. Con el fútbol femenino yo creo que esto, esto de la, del virus también es, es algo muy nuevo para, para, para lo que estamos, no sé, para quienes estamos acá siento que estamos tan acostumbrados a otro ritmo de vida que al quitarnos, quizá, la libertad de poder salir, la libertad de. de la misma, lo mismo que, que eh, es las jugadoras que están en Europa eh, no se puedan venir, porque también hay. Ah, está este problema de, de la contaminación por el virus y eh, todo está más tedioso, todo está. Y, y en todos, en todo no sé en nuestras mismas compañeras que tienen que estudiar, que de repente no se pueden sumar a los entrenamientos, o nosotras mismas en los entrenamientos, que se queda pegado mientras estamos mirando el entrenamiento y no podemos fluir bien y hacerlo como corresponde, porque si la idea es que tengamos, si tenemos un objetivo claro, ¿cierto? Eh, la idea es cumplirlo y siento que quizá un poco todo esto pasa más por, por, por lo que, por lo, el tema social que estamos viviendo. Profe, sí, quería hacer una consulta, perdón Chalita, sí, no. eh, bueno con respecto a todo esto que, que, que nos está afectando, el tema del COVID, ¿a usted ha tenido alguna experiencia, ya sea en el equipo o usted dentro de su cercano, alguna experiencia de, de algún contagio o alguna vivencia que, no, que nos quiera comentar? Mira, sí, la verdad, eh, lamentablemente sí he tenido, pero no directamente. Eh, tenemos en este caso una jugadora eh, que tiene familiares, eh, tía, primos, que, que están contagiados con el COVID. Entonces ahí la incertidumbre y la preocupación inunda obviamente a la familia de nuestra jugadora. Eh, también hoy día recibimos una lamentable noticia que el abuelito de una de nuestras compañeras de una de nuestras jugadoras, Lisette Flores, este, falleció el día de hoy repentinamente en circunstancias bien extrañas e inexplicables eh, que, que, que la, lo han llevado un poquito a la desesperación a la familia el, el, el abuelito está en estos momentos en estudios para ver que si era... Su muerte fue ocasionada por el COVID, o, claro, o, o ya por, por otra enfermedad, porque igual estaba abuelito ya tenía 80 y algo, entonces la familia está en la incertidumbre actualmente si fue por el COVID o no, eh, bueno, independiente que fuera o no fuera por él, en la circunstancia de, en, en, este, en este momento que estamos viviendo a, a nivel mundial, el fallecimiento de un ser querido es terrible, es eh, horrible, sobre todo porque no puedes darle el, la despedida como corresponde, o sea, lo que... Generalmente hacemos cuando Uno de nuestros seres queridos se va Entonces por ahí sí eh, Un poquito Preocupada obviamente por, por el estado anímico de mis jugadoras eh, De la familia y en realidad De la sociedad en general Yo soy súper empática con, con, con La gente, con las personas Y lo único que pido es que se cuiden Que exageren las medidas de cuidado eh, Y, y, si te, y si te, que si te dicen Que si el mole está apto para ir No vayas, po, no, va no lo hagas Claro, no lo hagas Entonces, de pronto el autocuidado Y preocuparnos mucho más de nosotros Eso implica que también nosotros a la misma vez Cuidemos al, al, a los vecinos, al amigo, a la amiga A la familia, a tu pareja A tus hijos, a tus animalitos Entonces Eso, eso estamos viviendo ahora eh, y, y lástima Horrible lo que pasa Pero bueno, estamos a la espera nomás De cómo va la familia de una de las chicas Que... que que están contagiadas, pero están, gracias a Dios, hasta el momento fuera de peligro, eh, hasta ahora, y bueno, ahora la situación de Lisette Flores con, con su abuelo, que, que bueno, ya pasó, pues ya está, ya, ya él lamentablemente ya dejó esta vida, ahora a, a entregarle el apoyo y lamentablemente a distancia, ni siquiera podemos estar cerca, abrazarla, a, a, o por último pasar un poquito la penita con un poco de fútbol, ni siquiera eso, claro. Ahí estamos. Eso es lo que hemos vivido hasta ahora. Y en relación a mi familia, gracias a Dios, eh, hasta ahora nada. Ahora todo, todo bien. Quisiera eh, aprovechar eh, este momento de, para, para mandarle un abrazo afectuoso a, a la Liz, eh, para agradecerle también todo lo que ha dado por el equipo, porque la Liz es una de las chicas que ha estado igual desde el proceso de cuando estábamos sí, sí. en el 2018. Eh, cuando estábamos en el 2018 entramos a, a primera hubo un, como un tipo de academia también que era como formativo entre comillas formativo era como para, para reforzar el plantel que ya teníamos exacto proyección era para reforzar el plantel que ya teníamos que ya teníamos entre esas chicas estaba la camila vargas que, que es nuestra capitana hoy en día y, y también la liz y liz eh, fue perseverante dentro de todo y, y nada, yo creo que es una excelente compañera Una excelente persona y, y se merecía, no sé Merecerse mucho apoyo quizás ahora en este momento virtual Energías no más positivas para que esté bien Y para que esté bien su familia también Y tranquilos, pues. aunque sé que es terrible y difícil en este momento por, por lo que comentaba la profe Pago, Ahora eh, no saber eh, y no poder ver a tu ser querido eh, es difícil pues. Sobre todo alguien tan importante como como un abuelo o una abuela o que son importantes para tu vida porque han estado siempre. Entonces, eh Napo, pues mandarle un cariñoso abrazo a la Liz de parte de todas mis compañeras que sé que también se lo dieron por interno quizás. Y las que no, bueno, yo sé que también le están sintiendo ahí con ella. Así que Napo. Pues, eso quería aprovechar de decir que estamos contigo Liz. Luis. Luis le digo yo, porque me confundí una vez y. Y, y desde entonces le digo, Luis, la quiero mucho. Eso. Una forma emotiva, desafortunadamente una de las jugadoras de ustedes tuvo que vivir esta situación con uno de sus familiares, pero bueno, desearle a nombre de, del programa también mucha fuerza, sabe que cuenta con nosotros y... Va a sonar un poco frío lo que voy a decir, pero la vida sigue, entiendo la situación, el contexto que desafortunadamente no puede despedir a su ser querido en esta situación, debe ser terrible debe ser terrible no poder despedir a un ser querido en este tipo de situación, pero de todo corazón a esta chica le decíamos mucha, mucha fuerza y que cuando quiera, acá tiene las puertas abiertas para con nosotros. Muchachas, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en un nuevo capítulo de Ataque Directo. Profesora Pao, muchas gracias por estar con nosotros y quiero darle la instancia para que nos brinde un mensaje, por si lo quiere hacer a nuestros auditores o a sus jugadoras, ya sea de Unión La Calera y Alto Rendimiento Quilicura. Sí, bueno, eh, sí. darle la gracias a todas mis jugadoras y jugadores por, por querer y respetar el fútbol en primer lugar. Por bancarse la presión o la intensidad que yo quiero proponer eh, eh, para, para jugar al fútbol con, a, a mi lado Así que yo le, les doy muchas gracias por, por estar ahí al pie del cañón Como se dice para, para bancarse todo lo que, lo, lo que viene Sobre todo la femenina porque se tiene que bancar muchas cosas eh, que ya sabemos, tenemos todos claro pero hay que seguir repitiendo y seguir eh, enfrentándolo y seguir eh, exponiendo toda esta situación para que en algún momento el clip sea real un clip y, y podamos salir adelante en, en, en todos los aspectos que conlleva el fútbol y sobre todo en la parte administrativa y social que es una herramienta como dice la profe Carla eh, el fútbol es un, es un arma sin balas, entonces es la mejor arma que podemos tener a nivel social eh, para tanto eh, niños y niñas, así que por ahí es súper importante que visualicemos, que apoyemos eh, que seamos tolerantes cuando ah, de repente los papás las mamás no les gusta el fútbol <ríe> y, y dale, tu hijo es mejor y te aseguro y tu hija va, ser, va a estar mucho más feliz va a ser mejor persona creciendo con, con un deporte, no tan solo el fútbol ¿eh? con un deporte, apáñalo no lo castigues con, con el deporte castígalo con otras cosas cuando cometa errores o le quieras enseñar algo por ahí eh, también lo quiero lo quiero exponer así eh, otro cuidarse más que nada ahora la misión la misión no es eh, jugar un partido dentro de cancha la misión es jugar un partido en casa eh, cuidándose teniendo las precauciones necesarias eh, todo bueno todos los consejos que da la televisión los, los médicos etcétera seguirlo al pie de la letra incluso tú eh, Cuidarte aún más, cuidarte aún más eh, Eso es sumamente importante Porque si lo llevamos tal vez a una metáfora Este es el partido más importante Para podernos volver a ver en cancha Entonces más que, más que lo demás Es cuidarte, cuida a tu familia con, eh, Aprende nuevas cosas Lee libros, no sé, inventa algo Descansa si quieres descansar Trabaja en la tolerancia Que es sumamente importante Sobre todo ahora que estamos en cuatro paredes Viéndonos todo el tiempo el poder salir eh, Eso básicamente, el amor pues el amor, yo siempre hablo del amor, el amor es, es algo sumamente eh, relevante, importante que esto nos va a poder hacer cambiar También tomémoslo como una oportunidad, después de esto ya está la patada en, en el mundo Está la patada, o sea, la desgracia está, eh, la pena está, pero saquemos, saquemos, saquemos esto adelante como seres humanos Como siempre hemos salido adelante, luchemos por mejorar las cosas eso es, luchemos por mejorar la sociedad Por mejorar la salud, por mejorar el fútbol Por mejorar el tenis, por mejorar todo Hagámoslo todo juntos, chiquillos Eso es lo que yo le digo a la gente eh, Que nos televisa, que está ahí con nosotros y, y, y nuevamente agradecer De verdad agradecer esta instancia Agradecerle a ustedes, chiquillos Por esto, tu iniciativa, Gonzalo Que es extraordinaria eh, Tú lo has dicho en varias varias ocasiones El fútbol femenino antes para ti No era un tema tan relevante o importante eh, y hoy estás aquí porque aprendiste lo que es el fútbol femenino y, y sabes perfectamente que es un canal y, y, y es, eh, es, es donde podemos eh, ayudar y sacar algo muy importante y crecer entonces ¿qué mejor crecer con algo que, que necesita alimento entonces vamos, yo lo agradezco y le doy muchas gracias a todos y a todas y especialmente a mis jugadores y mis jugadoras que están ahí eh, soñando, soñando con nosotras soñando conmigo, así que Gracias a todos. Esto. Perfecto, un aplauso para la profe chiquilla, de verdad. <risa> un aplauso, tremendo, pero tremendo, tremendo mensaje que nos acaba de enviar. Obviamente, tu suena X su casa, obviamente nosotros también somos parte, en cierto modo, del cuadro de Unión La Calera. Ajá. Esperamos ya que esto se solucione y verlas nuevamente en la cancha. Y antes de despedir a las chicas. Acá nos escribe un auditor que siempre está con nosotros Que es Francisco Galleguillo Que dice lo siguiente Gran profesional, Paola Mendoza La conocí en 2010 en los torneos femeninos Cuando dirigía sus equipos Mirador y Sin Fronteras Puente Puente, algo admiro su trabajo Sacrificio y todo lo que ha hecho Por mantenerse dentro del fútbol femenino Un gran abrazo Así que eso igual habla bastante bien de usted profesor, El cariño que le tiene la gente mi estimada Marisela Chilita Pérez, un placer como siempre nos encontramos la próxima semana el lunes vamos a hacer un reemplazo ahí porque va a estar de tenemos sí. una invitada del cuadro de Águilas de Santiago, así que gracias nos, nos vemos bien. el próximo martes nos vemos el próximo martes nos vemos el próximo martes, Saludo a, a todo el equipo eh, Unión La Calera, a todos los equipos femeninos que están eh, tratando de hacer algo eh, para que la competencia no baje y, y, y que si no están haciendo algo Pucha, que, que hagan Porque de verdad que la idea es que esto Siga para adelante y no retrocedamos Así que nada, pues, nos vemos el otro martes Sigamos en tu zona X En Ataque Directo La Profe Carla, un gusto verla Profe Pau, también, a pesar de que vivimos Súper cerca, no no nos vemos Casi nunca eh, Un abrazo Abrazo Gonzalo, un gusto verte también Guay. Ahí al Igual. DJ de los controles Que nos hace estar en vivo También, así que Napo Nos vemos el otro martes Perfecto, mi estimada Carlita era Un placer como siempre verte acá con nosotros Desafortunadamente ayer no pudimos estar En la rifa en conjunto, pero eh, Nos encontramos el próximo lunes Ya esta semana que viene Le vamos a dar con todo al fútbol amateur Así que se vienen tremendos invitados Un placer como Muy siempre, bien. te deseo mucho Pero mucho éxito, porque de verdad Te lo mereces Sí, exacto, tenemos bonitas sorpresas la próxima semana como, como comentas, fútbol amateur y bueno, súper agradecida de, de este por, por las lindas palabras que, que nos dedicó a todos los que estamos en el fútbol femenino y esa es la idea, seguir aportando, seguir creciendo seguir eh, fomentando que, que eso es lo, lo que necesitamos para que crezcamos todos juntos, así que un abrazo para todas las jugadoras, para todos los equipos que que estamos luchando todavía por, por esa igualdad que, que esperemos que llegue pronto. Así que un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Efectivamente, gracias exacto gracias DJ Fakir por la puesta en escena. Mañana se viene un nuevo capítulo de Ataque Directo, pero de la tercera división. Tendremos un invitado de lujo, eh, ahí está Mauricio, va a estar Palexi, va a estar Poeta también en la puesta en escena. Mañana a partir de las 19 horas por la señal de tu zona X, nosotros nos encontramos lunes y martes a partir de las 22 horas, agradecemos también a nuestros nuevos auspiciadores, a todos aquellos que han aportado en la rifa para unir la calé, que realmente lo necesita para poder costear su tratamiento contra su lesión. Muchos cariños a todos, se vienen lindas sorpresas Recuerden Arroba Ataque Directo FM Perdón, arroba Ataque Directo Radio En Instagram, Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo Y en nuestra fanpage de Facebook Ataque Directo FM Un gran abrazo, nos vemos y recuerden Que sea gol, chao chao chao Que sea gol